Hola amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Pues bien, tenemos diferentes teorías sobre el fenómeno extraterrestre. Sí, veréis. Son muchas las historias de abducciones, muchísimas las historias de raptos a seres humanos, muchas las historias de avistamientos de humanoides y que luego en regresiones hipnóticas pues eh, recuerdan que han estado <coughs> en una especie de nave o bueno, en algún sitio donde en algunas ocasiones ha sido en contra de su propia voluntad. Pero hablando con varias personas, eh, investigadores también del fenómeno ovni, hemos llegado a una serie de pequeñas conclusiones. Hemos llegado a unas conclusiones que quiero exponerlas aquí y que vosotros juzguéis y sobre todo comentéis aquí abajo en los comentarios. Vamos a poner una serie de supuestos, todo esto son suposiciones, evidentemente, no hay nada real, no hay nada de lo que yo vaya a decir que pueda ser algo tangible y que podamos, por lo menos por mi parte, que podamos decir que es un hecho real. Pero vamos a suponer. Es muy curioso porque eh, algunas invasiones modernas se están haciendo de forma silenciosa, se están haciendo de una forma muy silenciosa. Invasiones en muchos ámbitos, en ámbito religioso, cultural, ideológico, se está eh, introduciendo en sociedades o en la sociedad de muchos países, pues formas de pensar, creencias, etcétera, o incluso otro tipo de razas, por decirlo así, eh, razas en, en el ámbito humano. Pero llegamos a esta serie de conclusiones y vuelvo a insistir, quiero que vosotros reflexionéis al respecto. Es posible que estos seres ya estén entre nosotros y si fuese así, muchos afirman de que estos seres son pues prácticamente idénticos a nosotros. De hecho, en este canal tenemos una lista de reproducción del señor F, que es un, una serie de... Eh, relatos que yo cuento Basados en una persona que yo conozco Personalmente y que yo lo doy Por real Pues bueno, según esta persona Nos indica que Estos extraterrestres O parte de estos Extraterrestres Pues son idénticos a nosotros No hay diferencias Quizá algunos pequeños rasgos Pero Que podrían pasar por humanos Con lo cual llegamos a estas conclusiones que os voy a decir es posible que se hayan hibridado con nosotros a lo largo de la historia del hombre es lo largo es a lo largo del tiempo perdón es posible que se hayan hecho modificaciones genéticas relacionadas con estos hechos evidentemente cualquiera que oiga esto va a decir rafa estás loco bueno bueno todo es posible hemos visto que a veces la realidad supera a la ficción pero además con creces, es decir no la supera un poquito, sino la supera bastante. Tenemos diferentes casos, como por ejemplo, otra lista de reproducción que tenemos en este canal que habla de las desapariciones en Alaska. Bueno, pero ¿para qué desaparecen tantas personas? Sabemos que incluso el FBI ha estado dentro de, de, de esta investigación, por llamarla de alguna manera, y que en realidad no se sabe a ciencia cierta dónde han llegado a ir estas personas. El hecho es que han desaparecido. Habían contabilizadas más de 80, 90, 100 mil personas que habían desaparecido. Algo brutal desde principios de los años 70, finales de los años 60. Pero esta es la cuestión. Quizá todo lo que hemos visto a lo largo de nuestra historia, con estos dioses que bajaban en carros de fuego, y que aquí no hay interpretaciones posibles, es decir, lo que estás leyendo es lo que ellos escribían, y evidentemente con la tecnología moderna que tenemos hoy en día sabemos Pues que eran objetos que bajaban del cielo Incluso hay varios textos, eh, algunos bíblicos, otros no bíblicos, otros hinduistas, otros budistas, otros chinos De muchas culturas, incluso en América Se habla de los dioses que bajan del cielo Quizá estos dioses con esta similitud al ser humano es posible que se hayan hibridado con nosotros a lo largo del tiempo pero otro hecho curioso es que quizás se hayan podido hibridar sin saberlo es decir, si las personas que se han juntado con estos eh, hombres o mujeres extraterrestres sepan que sean de otro lugar y que hayan guardado un largo y arduo, me imagino yo secreto a lo largo de su vida de hecho tenemos diferentes casos donde eh, hay una mujer curiosamente que dice que eh, su marido al morir pues sufrió como una especie de metamorfosis física en la cama donde murió cambió un poco su aspecto físico lo que ella remarcaba era esa altura no es como si hubiese crecido en el momento de su muerte como si al morir se hubiese desvanecido o esa contracción extraña que tenía en su cuerpo se hubiese relajado y hubiese adoptado su forma original evidentemente esta señora tuvo hijos con este ser pero bueno, estos son suposiciones no hay eh, pruebas tangibles al respecto pero yo quiero lanzaros estas teorías porque son muchos los investigadores que piensan en relación a todo esto es decir que creen que realmente hay una hibridación de seres humanos con extraterrestres similares a nosotros quizá todas estas teorías son descabelladas pero hay muchos casos más que hablan de inseminaciones es decir de personas mujeres en este caso que han sido inseminadas y que han sufrido embarazos Evidentemente podemos pensar, sí, bueno, esto puede ser algo subjetivo, no, pero es real. Luego estas personas han desaparecido por completo, no es que las hayan raptado, sino que se han quitado eh, de en medio y se han aislado en otros lugares y en sitios muy recónditos para no dar eh, más datos a conocer. Todo esto es muy extraño, pero a mí me da... Y esto es una teoría mía, quizá pues soy un fantasioso y quiero creer en esto, pero como creo en el fenómeno OVNI y creo en que no estamos solos en el universo y en diferentes casos que incluso han salido en los medios de comunicación, en los grandes medios de comunicación y otros casos que yo he podido investigar personalmente, pues a veces me da la sensación de que todos esos carros de fuego, el libro de Enoch... Elías, todos estos libros, todas estas eh, eh, historias que nos cuentan con las palabras de la época nos están indicando directamente de que en algún momento de nuestra historia siempre han habido esas pequeñas invasiones silenciosas de seres de otro mundo. Se sabe que hay fotografías, hay grabaciones, aquí en la red tenéis muchísimas, de hecho el 100% de lo que podamos ver, quizá un 5, un 6 o un 10% son reales Yo solo siempre digo lo mismo, mientras que el 1% de todas esas imágenes sean reales Ya hay algo que es tangible y que es real Habéis visto a lo largo de estos últimas, estas últimas semanas Cómo hemos hablado eh, sobre los informes desclasificados OVNI ...y no es algo al azar, no es algo así, porque sí... ...sino que incluso los gobiernos se toman grandes molestias... ...en ocultar el fenómeno obvio Quiero dejaros toda esta reflexión, quiero que pensemos... ...quiero que pensemos todos a la vez... ...y quiero que saquemos, pues no sé, un consenso... ...de qué es lo que puede ser todo esto... ...nos estamos hibridando con seres de otros mundos... ...desde hace milenios... Hablamos de dioses, ¿no? Que bajaron de las estrellas. Y no lo digo yo, lo dicen muchísimos textos, informes ovni, archivos desclasificados. Y como suelo decir, el que quiera creer, que crea. Y el que no, pues que no crea. Así que amigos, que yo por mi parte dejo todas estas reflexiones, dejo todos estos pensamientos y quiero insistir, comentar aquí abajo. Y si creéis que este vídeo es importante, que pueda hacer reflexionar a otras personas, compartirlo, compartirlo allá donde queráis. Así que por mi parte nada más chicos, un saludo, un beso y nos vemos pronto en el próximo programa. Hasta la próxima.